Planteamos las características del proceso que creemos necesario para una nueva investidura. Partimos de la base de que hay que sacar al Partido Popular y la corrupción del Ayuntamiento de Granada. Pero no basta con cambiar de siglas, es necesario poner eso como condición también para cualquier nuevo gobierno. Ha de ser un gobierno libre de todo rastro de corrupción política. Partiendo de ahí, entendemos que este momento es una oportunidad. Y por eso planteamos una mesa a cuatro para que el gobierno resultante tenga las máximas garantías, eh, se lleguen a acuerdos transparentes y abiertos para que todos sepamos qué cabe esperar. En ese, en ese sentido también creemos que ha de haber reuniones con los actores sociales que están defendiendo cuestiones clave en nuestra ciudad para que los compromisos sean ...de ese futuro gobierno directamente con la gente... ...no mediados por los partidos políticos. Estamos pensando en ejemplos como la Marea Amarilla... ...defendiendo el Aves Soterrado, que es una cuestión de toda la ciudad... ...o las familias de la Fundación Granada Educa... ...defendiendo un modelo educativo clave también para nuestra ciudad... ...y que es patrimonio de todos. Nosotros eh, planteamos avanzar en ese proceso... ...en el que no planteamos ni líneas rojas ni vetos. Lo que planteamos es que ha de ser explícito y claro los compromisos... ...que ese gobierno va a llevar a, adelante. Finalmente, con el contenido resultante de ese proceso... ...haremos, como viene siendo nuestra costumbre... ...una consulta a los escritos ...que será informada y vinculante.